Sí, yo sé que estuvo muy bien no haber cruzado a Chispita. Le dio gana a otra porque adopté. Ay, pero es que a mí me hace falta como algo chiquito, como un cachorrito. Diga usted, como un ave. ¡Ah! ¡Claro, un lorito! Verde, verde. Me hace juego con el tapete y con la cartera que me regaló Marisa. Y cuando cambia el color de la cartera y del tapete, ¿Qué? ¿De cuántos colores hay loritos? ¡Señora! Ay, bueno, está bien una guacamaya que tiene todos los colores y me sale con todo. ¡Eso es un delito! ¿Quiere terminar en la cárcel? Nuestro país es rico en biodiversidad, pero tristemente tiene uno de los mayores índices de tráfico de fauna. El delito de la extracción, comercio y tenencia ilegal de animales silvestres que amenaza el frágil equilibrio de los ecosistemas y la supervivencia de las especies. Muchos animales traficados mueren durante el transporte a las ciudades. De los sobrevivientes, unos son incautados por las autoridades y otros vendidos en comercios clandestinos, plazas de mercado o en el extranjero. Ellos tendrán vidas de sufrimiento en laboratorios, exhibiciones y cautiverios deplorables. Solo una sociedad educada en el respeto hacia los animales podrá combatir este delito. Ah, entonces según usted, yo tengo que coger a todos mis animales de compañía, mi marido, mis hijas y mis perras, y mandarlos a la selva, pues. Esos no son animales silvestres, señora. No entiendo. Escuche. Algunos de los animales más traficados en Colombia son guacamayas, loros, monos, tortugas, felinos pequeños, iguanas, babillas, caimanes, boas y osos perezosos. Tenga en cuenta que los silvestres no son animales de compañía y por eso jamás debe comprarlos por más lindos e inofensivos que le parezcan. Al contrario, debe denunciar su comercio ante las autoridades para que ninguno de estos seres vuelva a ser violentado, pues el tráfico ilegal de fauna silvestre es un delito castigado con multas y prisión. Los animales silvestres deben vivir libres en sus hábitats naturales, protegidos por la nación. Ya me quedó claro cuáles son los animales silvestres y dónde deben vivir. Pero tengo una llamada. Policía ambiental. Tengo un perezoso en mi cama hace 25 años. ¿Lo pueden venir a recoger? Los animales no son cosas. Son seres que sienten y por eso debemos respetarlos y protegerlos.